Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a un juego de terror o supuesto terror que se llama The Last Job, el último trabajo. Eh, por lo visto, nos dedicamos a robar y, y tenemos remordimiento, o, o, o quizá tenemos que quedar bien con alguien, no lo sabemos, algo de eso decía. Pero sí he leído por ahí que el juego te deja unas pistas y que a través de ahí, con esas pistas tienes que averiguar lo que hay que hacer. Vamos a jugarlo a ver a por él. Aquí dice que la llave eh, Estará cerca de Frente de la puerta De la puerta de entrada Vale, pues ya, está. aquí estamos Uy, Tenemos linterna Nuestra amiga la linterna Hola amiga linterna Bueno, vamos a ver ¡JOSA! Joder, el truenecito de los cojones Oh. Sí, gracias por decírmelo. Ya lo había averiguado. Bueno, la llave debe estar en algún sitio por aquí: encima de la puerta, las macetas. La maceta suele estar. Lo he visto en otros juegos y aparte en las películas o en las luces. A ver. Y también el, el ratoncito este que tenemos. Que se pone. Mira, mira, aquí hay algo. Cabrón, se pone rojo, es como en otros juegos, pero justo en, encima. O sea, no te da ni la pista de lejos. Bueno, vamos para adentro. Buena suerte. Otra vez las puertas para afuera. Que las puertas tienen que abrir para adentro. ¿No ves que si no en los juegos estos que... Yo, te. Te pega un portazo en la cara y te echa para atrás. Pues bueno, hemos entrado a la casa. Vamos a ver. Aquí hay más ropa, más zapatos, Aquí no hay nada. Aquí que vamos a ver. ¿Y sí. hay algo. ¡Ah! Deberías de encontrar el resto de, de esto, ¿no? Pone que esta semana y los cuervos... Raven. ¡Raven! ¡Un saludo, tío! Es que el colega que se llama... Así, ah, reír Aquí tenemos co eh, Esto se encendió? Aquí falta algo. ¿Qué falta? Se ve como una gru. Bueno, vamos a seguir. Aquí hay una cocina. No parece más allá. ¡Ostras, Pedrín! Que hemos cogido una pista y parece. Y parece. A ver. Si lo podemos pegar a la pared. A ver, sí. Y aquí van saliendo números. ¿Será a marcar? El teléfono no funciona. Esto está cerrado. Esto está abierto. Nada, esto está cerrado. Pues me parece que tenemos que ir a la planta de arriba. Si no me equivoco. A ver aquí qué es lo que pueda ver. ¿Qué no... ¿No? Eh, eh, eh, mira Anglumi Bueno, hemos cogido esto para que llevarlo abajo con el resto Esta semana joder es que susto me he dado yo mismo apagando la linterna esta semana me he atrevido no sé qué se ve algún número Bueno, por ahora vamos bien. Aquí hay cuadro de Van Gogh. y parece que no hay nada. Vamos por orden. Por aquí. Espero que no me den un susto. Un ordenador. y no hay nada que coger. ¡Ay, mira! ¡Ah! Vale, vale. Hace falta una contraseña. Vale, entendido. Mira que hay papeles, lo mismo... Estaba el otro cacho que falta, pero va a ser que no. Vamos para allá. Mira, para una puerta que va para adentro y la tranco yo mismo. Aquí, mira, aquí hay algo. Otro cacho de paja. Una tele con Popeye. Oh. Dios, a veces tienen una cosa estos juegos. Eras tú, aquí. Detrás, a ver. Nada. No hay nada. Voy a dejar el papelito allí. ¡Uf! vamos a dejar papel abajo porque no podemos hacer otra cosa una llamada qué eh, un número qué eh, había leído que pero cuánto Vale, vale por lo visto, eh, lo que ha dicho ahí, lo que he entendido, es que hemos entrado a robar en la casa de alguien que ha dado una declaración porque alguien se ha perdido y ha sido incorrecto o ha engañado. Pero eh, hemos entrado nosotros a robar y vamos a ver qué podemos hacer. Y aquí tenemos... Unos números. 6, 1, 5, 2. Y también me ha extrañado una cosa. Pero luego la digo. Vámonos a ver. Perdón, los números eran que no me acuerdo. 6, 1, 5, 2. 6, 1, 5, 2. 6, 1, 5, 2. A ver. 6... 1, 5, 2. No creo que sea esa combinación. Me había equivocado. 6, 1, 2, 5. No, no. Él ha puesto el 6, 1, 5, 2. ¿Ves? Está el, el número que pone, pero dice que no. Que nada hay de las chinas. Así que vamos para abajo. A ver si podemos averiguar. ¡Aaah! Me cago en supu. Me cago en supu. Podéis seguir la frase. yo Joder. Qué susto, Dios mío. Joder, ¿qué habrá hecho el tío de la casa para que nos aparezca esas visiones? yo se me han saltado hasta las lágrimas. Ah, Caso. Es que he leído por ahí. Del juego que Joder que, que en la llamada está el mensaje secreto. Y tenemos aquí la frase que hemos conseguido y aquí un mensaje. Just ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Uff! We oh. week at the end, light, light. Week está aquí. Light missing person. Week. Well, we ¡Light! O parecido Missing Person. Entonces, son juegos que usan combinaciones. Y como ya he jugado varios, pues quizás sea el orden de las palabras. Y es 2, 4, 4, 3. 2, 4, 4, 3. Joder, puta, la cara que ha salido ahí. Me cago en supo. 2, 4, 4, 3. Oh. Vale, me suena que sí Otra cosa, si no llego a haber visto eso Que he visto, yo no averiguo la clave A no ser que te quede pensando Vamos, es que no lo hubiera averiguado Pero al leer que la clave estaba en, en, en, el, en la llamada Había pensado en el número de la policía Pero no podía hacer porque es un número de una agente al azar tras tú otro pues susto, ¿no? Por si acaso. Y entonces mmm, pensé en contar. Y hostia. Porque hay otros juegos que es las cosas, ¿no? Vale, pues ya está, ya. Mmm. Hemos cogido el dinero y una llave. A ver si la llave abría aquí. Ah, las puertas. A dos. Dónde? ¿Dónde va a abrir la llave? esta no esta la tenemos abierta y aquí aquí estamos hostia un santuario y la cruz mira que cruz más chica y otro número 2, 1, 3, vale la cruz ostras que hacen con el Papa y un niño Dios esta imagen puede tener muchas interpretaciones paso paso me voy. joder nuestro último trabajo pues espero que, que para este hombre sí pero la pluma ha recordado que, que aquí decía que, que faltaba algo ¿De ¿verdad? ¿onda? Otra llave. La puerta del fondo, no queda otra. La puerta del fondo. Este juego, de verdad, si no es porque lo leo un poquillo a ver antes, porque es de Steam y he ido a leer a ver lo largo que era y tal. Mira, abre. No, no creo que lo hubiera pasado si no hubiera indagado un poco, pero. Ostras. Esto sótano lógicamente pero tengo linterna aquí hay una puerta pero no se puede abrir aquí hay otra pues se puede abrir y la puerta de arriba ostras Un tango. ¡Ostras! Aquí, aquí se ha producido una carnicería, ¿eh? Yo. Espero que no tenga copio. Mira, el, el de este se abre. afuera, claro, esto sí. Pero aquí no hay nada. Ostras, por vale. necesito algo para cortar cortarla. Venga, parece haber visto herramientas. ¿eh? Pone en amarillo, hay Creo que debería irme de aquí. Vale, estamos de la luz. No, no de vale la luz, pero voy a ver si encuentro eso para cortar. No sé, es agradable una herramienta o wow. algo. herramientas pero Como el rollo da la música ¿eh? aquí pues tú más perdido que pero... a ver la graf Y lo de la cadena, que será que habrá dentro? Y aquí. No nada? Pero aquí no podemos entrar. ¿Un martillo, una pala, pero no nos sirve. aquí yo como no lo he visto antes yo, yo que, hay que haber herramientas pero no las coge esa es una de estas y debería irme de aquí pues no encuentro la herramienta por lo mejor es por eso que me ha dicho que tenía que irme de aquí Vámonos. Oh oh. ¿Qué está pasando? La puerta porque está cerrada. Eso es una puerta de esta. estar aquí la herramienta? ¿Pero por qué se ha cerrado la puerta de arriba? Mira la herramienta. No, no puedo cogerla. Sí. Voy a cogerla. Vamos a romper el... ¡Ah, ¡Ya! ¡Ya! ¡Sum... ¡Puta madre! Había cogido la herramienta y, y encima... ¿Y ¿Y esto? ¿Eh? Somos nosotros. <risa> y no ha crucificado. ¡Hostia! Este es el propietario de la casa. Y no ha crucificado. Me parece que vamos a pasar más rato, ¿eh? Pero la cara era de O, ¿no? El último trabajo. Pues, sí, era nuestro último trabajo. <risa> y encima con una gracieta. Que vamos para abajo. A ver si podemos averiguar... igual <risa> pues bueno, el juego está muy bien. Lo digo que yo ya no juego más porque me lo he pasado. Y no esperaba dar con la pista, pero he dado porque ha sido no sencillo, es muy difícil, pero he dado. Entonces, eh, bueno, lo tengo que valorar y le pongo 9 sobre 10. Pues está muy bien todo, pero pero le falta... Es que no entendí, no sé, le ha faltado algo, pero está muy bien, muy bien. ¿eh? Hay unos peores que lo he puntuado mejor, pero me han dado... Porque pues, los sustos, 9 y medio, 9 y medio, vale, nos ponemos de acuerdo. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Y un 9 y medio, y bueno, nos vemos en un próximo juego. Así que chao y hasta la próxima.